Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carrot Academy. Hoy vamos a elaborar una hermosa broche en Embroidery. Para nuestro broche en Embroidery vamos a necesitar tijeras dragón mini, aguja y nylon, balines, vamos a utilizar cristales Tony Setting, gancho de prendedor, perlas, vamos a utilizar strass vamos a utilizar paño y vamos a utilizar silicona líquida. Bueno, para nuestro broche vamos a necesitar enhebrar una aguja con un metro de nylon y le vamos a hacer tres nuditos al final, este ya es mi tercer nudito y ajustamos. Tomamos nuestro cristal, nuestro setting, lo ubicamos acá. Y pasamos la aguja, miren, él trae unos huequitos, entonces pasamos la aguja por acá, miren, lo ubico acá y voy a pasar por este huequito y por este huequito este huequito de acá Entonces, lo pongo acá lo posiciono nuevamente y paso bajo la aguja bajo y nuevamente voy a pasar la aguja por los otros dos huequitos Entonces, voy a pasar la aguja por acá Paso la aguja acá, paso por este huequito y paso por este huequito. Ajusto y bajo. Bajo acá. Me queda así mi cristal. Tomo la silicona líquida y voy a pegar... Voy a poner silicona líquida aquí alrededor. Recuerda que puedes tomar clases presenciales en la ciudad de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Y si deseas clases virtuales, puedes buscarlas en nuestra página web. Tomo el strass y me ayudo con una pincita a la hora de pegarlo. Lo voy a ubicar al lado del set. Acá ya tenemos pegado el strass. Lo hemos unido y voy a cortar el exceso con unas tijeras. Las corto y me queda así. Ahora voy a tomar las perlas. Entonces tomo, voy a subir acá, subo acá la aguja. Y voy a tomar tres perlitas. Una. Dos. tres perlitas, las deslizo y las llevo abajo, mira bajo acá, bajo acá y subo, tengo que sacar la aguja acá para pasarla por estas dos y paso por estas dos. Y vamos a seguir metiendo de a tres perlas y pasamos por dos hasta llegar al final. Ahora vamos a poner solamente dos perlas porque no me caben las tres. Entonces miren aquí pongo dos perlas, paso dos perlas y... Me meto por las por la vecinita, miren. Me meto por la vecinita y bajo. Bajo acá. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a salir acá, voy a salir acá y vamos a hacer lo mismo con los balines. Tomo tres balines. los llevo abajo, paso, subo acá, nuevamente, tres balines, Bueno, acá en este espacio como no me caben tres, nuevamente voy a poner dos y paso por la vecinita. Voy a meter por dos vecinitas. Paso por acá y paso por acá. Y bajo. Así queda. Entonces voy a Acá atrás, a rematar. Paso así. Corto. Y miren lo que vamos a hacer. Tomo las tijeras y voy a cortar todo el borde. Voy a cortar. voy a Corto el borde y voy a tomar silicona líquida. Esparzo la silicona líquida. Y lo pego en el paño. Y nuevamente voy a recortar el exceso. Bueno, enhebramos nuevamente nuestra aguja con un metro de nylon y hacemos los mismos tres nuditos. Cortamos acá el exceso de nylon, del sí, el de la colita, y pasamos acá, la idea es tomar los dos las dos telas. Paso acá y vuelvo y paso. Vamos a poner rocalla. Entonces tomo tres rocallas para iniciar, las llevo abajo. Paso de atrás para adelante y subo por esta y ajusto y seguimos colocando dos paso de atrás para adelante Eso lo vamos a hacer en todo el borde. Bueno, acá ya estamos terminando. Esto aquí ya terminamos y vamos a rematar. Corto. Y voy a pegar el broche. Entonces pongo el broche, le pongo silicona líquida al broche. Lo pongo acá silicona líquida lo pego y le voy a poner silicona líquida aquí, a y lo pongo sobre el broche. Y ha quedado nuestro prendedor. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Espero les haya gustado nuestro video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya El Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya El Piso Masterclass. Nos vemos en una próxima ocasión.